chicos, después de conseguir y batallar para conseguir algunas cartas que necesitaba, pues eh, ya puedo armarles, empezar a armarles más o menos algunas recetas con el structure deck, eh, structure deck de Zombies que salió más o menos hace dos semanas. También me agarraron parciales y todo eso es madre, entonces me tardó un poquito, pero la primera versión que les quiero subir, al menos la que está más completa, es la versión eh, con Lifeform, ahora... Esta versión siempre me había interesado armarla y me pareció interesante ver cómo se armaría con las cosas del nuevo Structure, la verdad no me decepcioné, está bastante padre el deck es muy muy bueno en sí, así que pues vamos a empezar con el Profile. Jugamos triple Shiranui Solitario. Este sujeto tiene que ir a 3, sí o sí. Siempre quieres abrir con él. Si no es que abres con un zombie siempre quieres abrir con él. Es un monstruo demasiado bueno que te abre bastante, bastante el juego. Así que, eh, pues sí, tiene que ir al menos a 3 el Shiranui Solitario. También vamos a jugar triple Mesuki. Mesuki es otro monstruo bastante, bastante bueno. Y no podemos desperdiciarlo para nada porque es básicamente un Monster Reborn cuando está en el campo Zombie World. Eh, activado, entonces esta cosa te permite ir revivir básicamente cualquier monstruo que tú necesites. El que quieras, no importa. Así que este sujeto es muy subestimado. Algunos lo cortan a dos. La verdad, yo siento que a 3 es como que lo más óptimo. Jugamos doble Gozuki. Este wey ahora sí a 2 es suficiente. Eh, no está tan chido. Como... Pues sí, está bastante chido Pero no, no, no, no El chiste es que no lo quieres tener tanto como Mezuki Este güey lo quieres botar al cementerio Es un poquito raro que lo robes Y aun cuando lo robas le das uso Pero para tener un poquito bien ajustado el deck Y no tener tantas cartas Porque tampoco quiero exagerar y llegar a las 60 cartas o a las 50 eh, Vamos a dejar nada más a dos el Gozuki Pero sigue siendo un monstruo bastante bueno Ahora, Unizombia es otra historia Este sujeto si bien es muy chido, la verdad Prefieres abrir con otras cosas que un zombie. Un zombie llega porque llega. Así que dos es más que suficiente para el deck en sí. Jugamos. Eh, doble Necro World Banshee Este es básicamente una terraforming con patas Además de que protege tu eh, Zombie World si está en el campo Entonces este, este, esto nos importa bastante Zombie World es una carta que sí queremos en mano Así que eh, si bien no todo el tiempo O al menos no el deck puede sobrevivir sin tener Zombie World activado eh, Banshee nos ayuda bastante a tener ese Perdón, a tener ese Zombie World activado en el campo eh, De que se va al cementerio, se va al cementerio de una u otra forma Y la verdad está bastante bien a dos Jugamos Doble dunkin Battle Roach. Este sujeto es muy bueno, de verdad me gusta bastante su efecto Y como monstruo es una sensualidad Así que eh, vamos a llevarlo únicamente a dos Es suficiente, siento que tres sería mucho Roba Tampoco quiero robarlo, así que eh, con dos basta y sobra Por el lado de los Lightworm jugamos dos Raiden eh, realmente nada más el Iceborne lo jugamos como motor para botar cosas al cementerio El zombie funciona mejor con cosas en cementerio que con cosas en mano Así que pues vamos a jugar dos Raiden para botar ahí cartitas Jugamos dos Wolf para que si se va al cementerio podamos hacer exit o podamos eh, hacer links o lo que sea necesario Dos Wolf es suficiente y por otro lado también vamos a jugar únicamente una Lumina Porque nos permite estar reviviendo un Iceborne en caso de ser necesario Así que está bastante chido eh, únicamente a uno por el resto de los monstruos, vamos a jugar triple Lone fire Blossom porque sí, vamos a jugar eh, las Predaplantas por supuesto, jugamos triple Predaplant eh, Office Scorpio que es muy importante para buscar por ahí la Brilliant Fusion. Eh, bueno, no para, invocar, para buscarla directamente Pero para invocar a eh, Predaplan Darling Cobra Que este güey sí nos va a buscar la Brilliant Fusion Que simplemente es un motor muy bueno en todos En todos los Lifeborn y sus variantes Así que eh, 3 y 1 Está bastante bien Jugamos 2 Eh fairy tale snow, snow es un monstruo bastante bueno pero vamos a cortarlo a dos para mantener un poquito consistente el deck como les dije no quiero sobrecargarlo con cartas de llegar a 60 la verdad lo probé a 60 y si bien jala la verdad lo sentí un poquito incómodo en el sentido de que tienes tantas cosas que hacer o no tienes nada que hacer en ese punto así que eh, creo que esta versión está un poquito mejor Un poquito más enfocada a lo que quieres terminar Haciendo así que no únicamente la vamos A llevar a dos para que no la tengamos Que robar porque en mano está más o menos muerta Jugamos un Destrudo por supuesto Porque se invoca el Cementerio es un Toner Es un monstruo muy bueno y jugamos un Globo Bulb más o menos por el mismo principio Ya para acabar jugamos únicamente Una Gem Knight Lazuli eh, Para lo Brilliant Fusion Además de que es un monstruo de nivel 1 que podemos revivir Con Mesuki muy fácilmente Para sacar un Link y poder por y completar un extra link en caso de ser Posible verdad Entonces eso es todo por parte de los monstruos Vamos a pasar con, eh, con Las magias del deck que pues Si bien no es la otra mitad es más o menos eh, Un cuarto del deck Así que jugamos triple zombie world Una carta muy importante en el deck Por supuesto eh, bastante Bastante buena convierte todo zombie Va a ayudarnos bastante con nuestras jugadas Jugamos triple blilian fusion Porque es una carta demasiado Buena Jugamos triple eh, Charge of the Light Brigade porque también nos ayuda a estar botando cosas al cementerio. El mileo está bastante chido. Así que eh, la Charge nos va a ayudar con eso Jugamos dos Call by the Grave Porque tampoco, que, que, tampoco queremos quedarnos indefensos Jugamos una super polimerización Para poder sacar a, ese suculent, a esa suculenta fusión eh, Zombie genérica que tenemos por ahí Un Foolish Burial, un Monster Reborn Y un Soul Charge Porque generamos mucho cementerio Y esto nos va a ayudar de sobremanera Entonces vamos a pasar con el Extra Deck Que es la parte más, más suculenta eh, pues básicamente de, todo lo que de todos los decks Jugamos una será Serafinit Porque jugamos en Jimbo y Land Fusion Obviamente eh, Jugamos un Nether Soul Dragon Porque este sujeto es muy bueno Con la Super Poli es una chulada Así que eh, Tiene que ir al menos a uno Jugamos una Minerva Porque Minerva también es buena Nos permite estar mileando Así que nada más Jugamos un Naturia Beast Y jugamos un Red eye Zombie eh, Necro Dragon Porque se poncha muy muy muy padre con, eh, con Zombie World en el campo y es un monstruo Bastante bueno a decir verdad, jugamos un Omega Y jugamos un Crystal Wing porque También se puede sacar, por el lado De los Link jugamos un Link Uribo Porque eh, Se puede sacar muy fácilmente Jugamos un, eh, una sirena Jugamos un fénix un Cerbero Y por supuesto eh, Un... Un unicornio más o menos es Para poder hacer el extra link Que por supuesto se puede hacer eh, No es tan común que lo hagamos pero de todas formas sí se puede hacer de una manera relativamente fácil Jugamos una Vampire Soccer porque tiene que ir al menos a una Si pudiera la jugaría dos, pero no tengo la segunda Así que nos adaptamos a jugar únicamente con una Un Firewall Dragon y un Saruilla Porque pues son eh, Las mejores cosas que puedes sacar aquí Más o menos, además de Borrel el sword y todo eso Y si lo tienen, pues yo les recomiendo que lo metan, ¿verdad? Entonces, eso ha sido todo La verdad, espero que les haya gustado mucho el video En pantalla podrán ver el rinconómetro Que es la ponderación que yo le doy a los decks que yo les presento Entonces, eh... Eso ha sido todo, espero que os haya gustado mucho el video, comentarios, dudas o sugerencias Pueden dejarlo en la cajita de comentarios de abajo No olviden suscribirse, darle a la cara a la página de Facebook y unirse al Discord oficial del canal Los playoffs de Game siguen suspendidos, hasta nuevo aviso que componga mi compu o consiga otra Entonces yo soy Alberto de Rincón del Buelista y los estaré viendo en el siguiente video